En este vídeo vamos a ver la relación entre las exponenciales con base en número E y los logaritmos neperianos o naturales. Bueno, lo primero es localizar el número E en la calculadora. Está aquí al lado de pi, pero funciona con la tecla roja, alfa. Lo escribimos y si pulsamos nos da 2,7182. Bueno, una de las maneras de construir el número E es a través del límite de esta sucesión. Nosotros límites exactos no podemos calcular, por supuesto, pero sí que podemos hacer aproximaciones. Vamos a hacer esa cuenta, dividido entre x y elevado a x, para números lo suficientemente grandes y ver qué sucede. Vamos a calcularlo, por ejemplo, para el 100, Y vemos que nos da 270. Todavía no estamos muy cerca. Ponemos un número más grande, por ejemplo el 1000. Y vemos que nos vamos acercando. Y podemos hacerlo con números mucho mayores. Por ejemplo, vamos a poner este. Y como vemos ya nos acercamos mucho al número. Vamos a hacer lo mismo con esta expresión, que también se estudia en teoría de límites, y tiene que dar e elevado a 5. Primero vamos a ver cómo se calcula e elevado a 5, e lo elevamos a 5, y nos da 148,41. Bueno, pues ahora vamos a escribir esta expresión que es muy similar a la que teníamos antes. Para ello vamos a recuperar la que teníamos aquí escrita y vamos a hacer un simple cambio, vamos a poner aquí un 5. Y ahora nuevamente lo vamos a hacer con un valor ya lo suficientemente grande, con este. Y nos da prácticamente lo mismo que antes. Ahora vamos a hacer una operación cualquiera con el número e para ver cómo se trabaja. El número e lo elevamos a 4.61 más 3 que multiplica, tenemos que borrar porque hemos escrito en el exponente, más 3 que multiplica a e elevado a la siguiente fracción, 8, dividido entre 3, 143. Bueno, y ahora vamos a comprobar que el logaritmo neperiano y la exponencial son funciones inversas. El logaritmo neperiano se encuentra aquí. Ahí pone ln, aunque muchos creen que pone in, y significa logaritmo neperiano. Vamos a ver el logaritmo neperiano de e elevado a 5, por las propiedades básicas de los logaritmos, como es la base esto, nos tiene que dar 5. Hacer el logaritmo y las exponenciales, como no hacer nada. Lo vamos a comprobar con más números. Vamos a comprobar, por ejemplo, con el 34.5. Nos debería dar lo mismo. Vamos a ver, 34.5. Y vamos a hacer otro más, ahora con un número negativo, para estar seguros que la fórmula es lo suficientemente correcta. Aquí escribimos menos 5.752. Y vamos a ver qué nos da. Nos da en fracción, pero al pasarlo a decimal tenemos exactamente lo mismo. Bueno, y de la misma manera que podemos comprobar que el logaritmo es la función inversa de la exponencial, pues la exponencial tiene que ser la función inversa del logaritmo. Vamos a calcular exponenciales. Lo podemos calcular con esta tecla amarilla que hay aquí, en vez de como hemos hecho antes. Si pulsamos esta tecla, ya nos sale directamente e elevado. Vamos a elevarlo al logaritmo de 5. El logaritmo y la exponencial se van y nos tiene que quedar 5. Vamos a hacerlo con otro número para estar seguros que la fórmula funciona. Lo hacemos con el 576, nos da en forma de fracción, pero si pulsamos vemos que también nos da el 576.